Hola amigos, aquí les saluda Kurt desde Ciudad de México y no se pierdan mi entrevista junto a Giovanna Sánchez aquí en Estereofónica. Un saludo para todos los seguidores de Estereofónica, en esta ocasión nos acompaña una cantante y compositora chilena de jazz y pop que, bueno, inició su carrera musical a los 13 años. Ella es Paz Cort, bienvenida a Estereofónica. Hola Giovanna, mucho gusto, gracias por la invitación. Felices de tenerte en Estereofónica Paz y bueno, vamos a empezar con esta eh, reedición, ¿no? Porque Pajarillo Negro es una canción que Passcord lanzó en el 2020 y que ahora, bueno, por ser el mes de la mujer, eh, en conjunto también con Pibir Quintana y Cangamusa, pues eh, adquiere pues ya, por decirlo así, como una una fuerza distinta. Entonces, hacemos es. algo de Pajarillo Negro. Aquí va. y en el olvido se quedaron los sueños, también la libertad y la fe que un día tuvo en aquel Dios que la hizo pagar. Pajarillo negro, donde va tu canto en medio de este cielo macarillo negro, negro y solitario No eres de este mundo raro y sin amor Mi hermana fue paloma, blanca y aventurera Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia Que ya no hubo más sueños, tampoco libertad Porque me la mataron una noche cerca del mar Pajarillo negro, ¿dónde va oigo tu canto en medio de este cielo Yo negro, negro y solitario no eres de este mundo raro y sin amor ah, ah, ah, ah. Será paloma, blanca solo en mi anhelo, o blanca verá el destino si en sus alas vuela sin miedo. Camino hacia los suelos con toda libertad y la sabiduría de las que la vieron llegar. una canción muy pero muy poderosa tiene mucha fuerza y si algo hay que destacar de pascor es su forma de renovarse constantemente y adecuarse digamos a, a diversos pro, proyectos y vemos también hoy eh, la vemos más eh, desafiante y además que esta canción esta letra tiene un contenido social un canto de protesta digamos que alza la voz contra el abuso a, hacia la mujer no ¿Cómo se gestó este nuevo trabajo, eh, Paz, esta canción que adquiere bueno, una fuerza distinta que habla de una problemática que bueno, ya no debería existir y que todavía existe? Así es. Eh, bueno, esta canción pertenece a mi disco La Fuerza, como contabas tú antes, eh, hablamos de esta nueva versión que existe porque recién, en, ahora el primero de marzo, estrenamos una versión acústica desde Panorama Studios acá en Ciudad de México junto a Vivir Quintana y Cancamusa, así que los invito ahí a revisarlo en mi canal YouTube. Eh, y sí, creo que, que a través de este disco de algún modo... Eh, me voy empoderando de mi rol social como artista, creo que, que como artistas tenemos el, el don de la palabra, el don de ser escuchados y, y de pronto llegó a mí ese, ese mensaje, esa certeza eh, de, de usar mi voz como herramienta. ¿no? Eh, es así como la fuerza yo creo que marca un, un antes y un después en, en mi música dentro de... de de la cual dentro de este disco hay, hay distintos mensajes. Uno de ellos es, claro, esta canción Pajarillo Negro que eh, habla justamente de los feminicidios o, o de las distintas violencias machistas que hemos debido sufrir como mujeres a lo largo de las distintas generaciones. O sea, hablo de mi madre, pero en el fondo es como la generación de nuestras madres, eh, nuestras hermanas, o sea, esta generación actual. Pero también es un canto de, de esperanza que pone la fe en la lucha que se está dando hoy para que ojalá nuestras hijas puedan vivir un, un futuro distinto. Eh, creo que, que esta versión eh, tomó más fuerza ahora, en parte gracias a la presencia de Vivit Quintana, que yo pienso hoy en día es, es una de, de las figuras como más importantes, al menos desde la música en el feminismo. Eh, y que, bueno, tuve el, hace un año el, el honor de poder colaborar con ella. Eh, Trabajando, dirigiendo y arreglando Canción Sin Miedo para el coro de mujeres del Palomar aquí. Entonces, bueno, un año después nos volvemos a encontrar y ahora con esta canción mía y, y de algún modo eh, reiterando este mensaje con más fuerza, con más energía, eh, porque las cosas no han cambiado en este año, de hecho han empeorado eh, con la pandemia, todo, eh, la violencia doméstica. Eh, a, sigue avanzando brutalmente, en México se dice que son 10 mujeres asesinadas diariamente, entonces, eh, la verdad sí, eh, está como esa, esa, esa rabia, ese dolor en esta canción, también está esa esperanza, pero como dices tú, en algún momento ya quisiéramos no tener que, que volver a cantar estas canciones, ¿no? Claro que sí, además como, eh, bueno, esta, eh, la, como usted lo menciona, la violencia, hacia la mujer, eh, podríamos decir que es de vieja data, ¿no? Y que incluso se incrementó durante la pandemia. ¿Cree que, digamos, que esas luchas feministas están haciendo lo correcto, teniendo en cuenta, bueno, que en muchas ocasiones vemos que en esa búsqueda de, de igualdad de poderes también, ¿no?, se sobrepasa esos límites, ¿no? Queriendo mostrar, por ejemplo, no sé, que la mujer es, es superior al hombre. ¿Usted qué piensa, digamos, de, de esto, teniendo en cuenta que realmente lo que, que, que se debe buscar también es una igualdad? ¿Cómo poder llegar adecuadamente a esa equidad? Sí, bueno, yo pienso que justamente eh, hay muchos tipos de feminismos, no hay uno solo, pero para mí el feminismo justamente no habla de, de, de cambiar el sistema patriarcal, digamos, por, porque ahora las mujeres, digamos, rijan todo, sino que justamente el feminismo habla de la igualdad. Eh, en ese sentido, creo que es muy importante que los hombres participen también de esto. O sea, si bien es, es algo que, que sufrimos las mujeres y que está en nuestras manos cambiar, en la medida también que esto sea un diálogo y sea un aprendizaje de todos, creo que eh, se vislumbra un mejor futuro, ¿no? Eh, y, y finalmente el feminismo se concreta como, como lo que es y como lo que busca, que es justo esa equidad. Claro, claro que sí. Una equidad, eh, digamos, de, de poderes, ¿no? Nunca, digamos, ser, ser superior o bueno. Claro. Ni, tampoco, <risas> ni tampoco ser iguales, porque sí. no lo somos, sino que simplemente respetarnos eh, en nuestras diferencias, valorarnos en, en, en, en todo lo que hacemos, o sea, eh, que el trabajo de una mujer eh, no valga menos que el de un hombre si están trabajando uh -huh. la misma hora, si tienen la misma preparación, o sea, realmente todavía estamos frente a, a cuestiones eh, uh -huh. muy, muy básicas, ni siquiera se trata de quién está al poder, sino que se trata de una valoración y un respeto mutuo. Claro que sí. Bueno, y hablando también eh, de Vivir Quintana, ¿no? Y, y por supuesto también Cancamusa. ¿Cómo fue ese proceso también para realizar esta colaboración? Bueno, eh, como te contaba, Vivir la, la conozco ya hace un año que nos tocó colaborar para su canción Sin miedo a Cancamusa. Bueno colega chilena, baterista eh, y, y antes líder de una muy querida banda chilena que se llama Amanitas. Eh, nos volvimos a encontrar aquí en México y, y bueno, me interesaba que, que, que hubieran mujeres aquí, mujeres poderosas que, que pudieran transmitir, digamos, esa, esa energía y esa fuerza que necesitaba la canción. Creo que, que se logró y la verdad fue muy lindo como ese encuentro y si uno... Creo que un, si uno escucha la grabación, incluso pareciera que suenan más instrumentos de los que hay realmente. Como que hay una versión bien potente. cancamusa eh, bueno, un excelente baterista, un excelente artista. Eh, me encantó poder tocar con ella, convivir. Eh, fue una versión que fuimos armando ahí en, en los ensayos. Eh, y en un momento, claro... Yo normalmente tengo, hago versiones también de mis canciones en formato electrónico, con bases, con samples y todo. Entonces, normalmente cuando, cuando toco la versión electrónica y la hago con samples, eh, tiro algunos samples de las tesis, ¿no? Eh, que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Entonces, le dije a Vivir, oye, ahora que estamos en formato acústico, ¿por qué no hacemos eso que yo hago con las tesis, pero lo haces tú con tu canción? Tal vez podrías como recitar una parte de tu canción sin miedo eh, como jugando como como eso mismo y bueno la verdad ahí quedó una parte de canción sin miedo y creo que es como justo el, el clímax de la canción, esa parte además que siento que desde que vivir abre la boca es como, es increíble la fuerza que tiene, la presencia que tiene, eh, da, y es, es muy lindo y muy inspirador colaborar con, con mujeres así de, de talentosas y, y fuertes. Claro que sí, además es una canción muy fuerte, muy poderosa, fuerte en el sentido de, de la fuerza de la voz, Ajá. de lo que puede transmitir, ¿no? Ajá. Eh, y, y, y bueno, tuve la, la oportunidad también de ver el video y me pareció muy, pero muy bonito, muy, conecta demasiado con, yo diría que con el público, definitivamente conecta. Quiero preguntarle también, Paz, en, digamos en cuanto a ese, a ese, hilo, ese hilo conductor, en su trabajo en lo que tiene que ver digamos con el vintage un artista que siempre digamos eh, ha incursionado en diferentes estilos y en diferentes propuestas aparte del jazz eh, qué otros puntos eh, eh, digamos ha tocado paz no teniendo también en cuenta que esta primera incursión tuvo que ver con la electrónica con jazz y modo no allí mezclaban eh, jazz con electrónica luego vino el pop podríamos decir que de, ¿Después de eso cambió el rumbo de su carrera? Eh, bueno, sí, como bien dices tú, yo comencé en el jazz. Comencé muy, muy joven, eh, como a los 14 años. Aunque mi primera banda fue Jazz y Modo, que hacíamos un jazz electrónico y, y el primer disco salió en 2008. Igual ya ha pasado mucho tiempo. Eh, y sí, yo creo que el jazz de algún modo me ha aportado esa, esa amplitud de, ...de lenguaje, eh, que finalmente, bueno, el jazz eh, no es solamente el, el jazz clásico, lo estándar de jazz que uno conoce, eh, sino que el jazz tiene esa propiedad de fusionarse muy bien con otros estilos y finalmente ser un, una forma de de expresarse, una forma de, de lenguaje específico. Entonces, creo que desde ahí como que tuve la libertad de ir incursionando en distintas cosas, simplemente por, por curiosidad y porque la verdad siempre a lo largo de, de mi carrera siempre eh, he seguido mi, mi intuición, ¿okay? Entonces, Estuve por ahí colaborando con eh, proyectos de hip hop, de electrónica. Eh, lo último antes de mi disco La Fuerza fue que en Chile tuve una orquesta, que fue la Orquesta Florida. E hicimos como una especie de oda contemporánea a las orquestas de antes, ¿no? A las orquestas de los 50, pero con canciones propias. Eh, y, como te decía, finalmente La Fuerza creo que es una reinvención también. Eh, desde el punto de vista del empoderamiento del rol social como artista, también me atrevo a, a, a salirme un poco de lo, que, de, de, de lo que hasta ahora había hecho, ¿no? Como que siento que eh, de algún modo se imprimía siempre como una dulzura, una luz, un, un, eh, una cosa súper vintage en mi música y de repente me atrevo a hacer algo más, más contemporáneo, más experimental, salirme de, de, mis propias, de mi propio molde. Y a todo esto fue un ejercicio increíble, no solamente como artista, sino de vida, porque me, me, me, me siento hoy en día muy libre eh, eh, y, y creo que, que ese es el camino que me gustaría continuar en los años que vienen, porque... Finalmente, claro, uno como artista necesita alimentarse de nuevas cosas, de ir cambiando, adaptándose a los tiempos. Si bien este disco, La Fuerza, yo lo empecé a crear entre 2018 y 2019, siento que se ajusta muy bien a los tiempos que estamos viviendo ahora, donde es un disco que habla mucho de encontrarse con la oscuridad para para eh, tomar de ahí una fuerza para vivir y reinventarse y transformarse, ¿no? Entonces, coincidentemente, bueno, en Chile hubo estallido social, después estamos ahora en la pandemia. Eh, creo que, que simplemente el hecho de estar conectada y seguir la, la intuición eh, me ha llevado por, por estos caminos que, bueno, quién sabe por dónde me van a llevar después. <risas> Alimentarse de nuevas voces de nuevas ah. cosas, eh, esa intuición que tiene Pásco, ¿qué otras colaboraciones le gustaría que se llevaran a cabo? Bueno, este disco La Fuerza es mi primer disco con colaboraciones, ahí se puede escuchar eh, colaboración con Fernando Milagros, con el David Aguilar, con los Ampersand, con el nieto de Violeta Parra, que es Ángel Parra Orrego, eh, y con Naty Su. Eh, ahora en esta serie de videos que van a salir, porque, bueno, Pajarillo Negro es el primero de una serie de cinco videos que se grabaron con colaboraciones de artistas de de Chile y México y hoy mismo anuncié la segunda colaboración que ya sale el primero de abril y que es junto a Benjamín Walker, un querido amigo cantautor chileno eh, con quien hicimos una versión de un día planteo una rosa, otra de las canciones de la fuerza, así que nada, los invito ahí a estar eh, conectados a suscribirse a mi canal YouTube, y a las redes sociales porque se vienen, se vienen hartas cositas, hartas colaboraciones justamente, el resto las voy a mantener en sorpresa, pero, pero ya saben que este uno de abril, eh, se viene la próxima junto con el Benja. Bueno, ¿y cuál es ese mensaje para las nuevas generaciones, Paz? Uh, bueno, paciencia, en primer lugar, porque las cosas están difíciles. Eh, apertura, apertura para, para reinventarse, creo que, que ha sido como lo más importante de estos tiempos, como reinventarse, transformarse, adaptarse. Eh, y a propósito de lo que estábamos hablando, bueno, seguir la intuición, seguir el corazón. Creo que, que para muchos este mundo que de pronto ahora se detuvo, eh, que, que dejó de ser esta cuestión frenética de andar corriendo para todos lados, es justo un alto para poner atención a, a ciertas cosas que estábamos olvidando. Eh, entonces, creo que sí, que es momento de, de conectar, de conectar eh, internamente, conectar con, con los otros y, y volver a hacer esa, esa humanidad que, que inspira, que sueña, que, que cuida de su entorno eh, y que crece como una gran familia. Claro que sí. Paz, que viene para este año? Eh, porque, por supuesto, pues bueno... Ya, ya lo mencionaba hace un momento, pero eh, digamos en este modo eh, de, de, de trabajar, ¿no? de, también que se han visto afectados los, los artistas con sus proyectos y sus cosas. ¿Este año cómo eh, pinta para Pascón? <risa> bueno, la verdad creo que como para muchos está bien, eh, cómo se podría decir, incierto, eh, lo único que está claro es que la creación sigue, la música sigue, eh, creo que se, se ha reafirmado una vez más eh, la importancia que tiene la música en, este, en esto mismo que decía antes de conectarnos. Eh, así que bueno, seguro de aquí a fin de año va a estar saliendo nueva musiquita aparte de estas versiones eh, de mi disco La Fuerza eh, y eso, eso estar trabajando aquí, si es que no es en los escenarios va a ser aquí en el laboratorio de la música Claro que sí, Paz, al inicio eh, de, la, digamos de, de, de, de la entrevista cuando empezó a, a cantar, escuchábamos de fondo unos pajarillos Ah, mira, son los que son los que están aquí en los arbolitos de afuera. Seguro se escucharon también toda sí. la, la, la señora que pasa por los colchones, todo que, bueno, así es Ciudad de México. <risas> Pajaritos y ruido a la vez. Pero fue preciso, fue preciso para la ambientación. <risas> Buenísimo. Bueno, Paz, gracias por acompañarnos en Estereofónica por eh, esta gran canción, definitivamente, Pajarillo Negro, con esta colaboración con eh, Birga, eh, Quintana y Cancamusa, ¿no? Y, y ma, además que es súper precisa para este mes de la mujer. Dale, muchas gracias a ti, Giovanna. Y bueno... Mucha suerte en, en todo lo que viene y que la fuerza siempre te acompañe. <risa> lo mismo. <risa> Feliz tarde. Dale. Chau. Chau.